Bueno, Dani, pues mi trayectoria empezó desde siendo un personal washer eh, hasta llegar a ser coach de varios centros aquí en Valencia e incluso a ser formador de la empresa durante varios meses. Y ahora eh, llevo ya casi dos años siendo franquiciado de, de Avenida Francia, aquí en Valencia, y súper contento y orgulloso de, de formar parte de, de la familia Albato Vato, porque esto se consta El Vato, de una, de una gran familia. Uno de los grandes beneficios es poder llegar a ser franquiciado, eh, poder ser gente de tu propio negocio y, y para ello hay que trabajar mucho, eh, mucha dedicación a la, a la marca, a la empresa, mucha, seguir la metodología al dedillo y podrás conseguir eh, tus metas y tus objetivos porque el vato te ayuda a conseguir.